Sabes Frank, si alguna vez quieren asesinarte no serás difícil Asesinarme, asesinar ¿Quién ya los va a querer matar? Yo nada más tengo amigos Uno nunca sabe, ¿verdad? Es una villa para todo el mundo Somos tres cabrones, esperen su turno Como cigarros los consumo BR23, dos de peca como humo Llámame vampiro, es que soy nocturno El 23 en el número del 1 Quiero los anillos y son los de Saturno yeah. Yo sigo mi rumbo, viajando entre ese humo En caliente me los sumo, como el perro guarumo En esto lo resumo Simón y no presumo, que importa es mi consumo En esto lo entumo, ahí te va de uno por uno Corrale chaval, la que traigo la escopeta. Es mi lengua violando la libreta Soy las alas rotas que trajo la receta Como un GTR directo hacia la meta Soltando la letra, tenemos buena merca Así que solo checa, el checo aquí se fleta A mi nadie me cuenta, yo rapeo la neta Otros solo inventan, no saben de la yeca que no se metan, pinches nalgas sueltas, como changotes trepas no acabe ni la prepa, por unas buenas letras, que vienen más completas, vaciando sus libretas, en esta se me sientan. En la zona villa mira como brilla, pura sustancia desde la cantarilla, sin oxígeno como pez en la orilla, otra vez de nuevo el niño maravilla, te la estoy clavando en forma de cuchilla, un beso de Nequillas. Pura zona villa, quemando la silla 24-7 sigo tirando mis líneas Fuck morros malillas, los llevo a la silla Desde nuevo Jenny le sigo con mi pandilla Mira como villa la pongo de rodillas Las cosas son sencillas, usted ya es parte mía Como yo de la villa, panchos con manilla Puras porquerías, puras malas frías Desde zona villa, para todo el mundo Somos tres cabrones, esperen su turno como cigarros los consumo